Bueno, Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del ciclo de Cineforum sobre el ecocidio en Argentina que organizamos desde Stop Ecocidio España en colaboración con FIBGAR, la eh, eh, Fundación eh, Internacional de Baltasar Garzón. Soy Úrsula, yo formo parte del equipo de la campaña Stop Ecocidio, que como sabéis trabajamos eh, para conseguir que el ecocidio, el, la destrucción a gran escala de la naturaleza, para entendernos resumidamente, se ha considerado el quinto crimen contra la paz en la Corte Penal Internacional. Y precisamente en esta segunda sesión eh, queremos hablar del estado de la jurisdicción ambiental en Argentina, concretamente, con la idea de analizar la importancia de la jurisdicción universal eh, debido a su elemento de complementariedad para resolver crímenes medioambientales y, ecocidios, eh, perdón, y económicos que pueden quedar eh, sin juzgar en las jurisdicciones nacionales teniendo como base por pues, la experiencia argentina. Además, como muchos sabréis, en Argentina están ahora elaborando eh, una nueva ley de delito medioambiental, de la que también hablaremos algo eh, hoy, y los pueblos originarios están alzando la voz para detener lo que consideran un terricidio, junto con la existencia de diversos eh, pa eh, cocidios patentes que están sucediendo en todo el país. Y por ello, el documental que hemos elegido para esta sesión es The Code, el código, por una globalización humana, que explica cómo eh, Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet, eh, lidera un movimiento internacional que lucha para que los grandes delitos económicos, financieros y medioambientales también sean perseguidos internacionalmente. Y también explica cómo avanza eh, la constitución de un nuevo código de la jurisdicción universal, que son dos cosas de las que hablaremos luego más ampliamente. En fin, son temas complejos, pero muy interesantes y necesarios, eh, por lo que os invitamos a ver el documental si no lo habéis hecho ya, porque seguirá disponible todavía hasta mañana en nuestra web, que lo podéis, eh, la podéis consultar en la descripción misma de, de aquí abajo del vídeo, junto con la información de los ponentes que nos acompañan hoy y, y otras cosillas de las que hablaremos. Y para ahondar en estos temas, en el debate de hoy contamos con la presencia de María Garzón. De Rodrigo Lledó, de Miguel Ángel Asturias y de Irma Perriot, a quienes iré presentando poco a poco eh, según vayan interviniendo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, sin antes, no sin antes recordaros eh, a los ponentes que tenéis unos 10 minutos para vuestras intervenciones de, del principio y que luego después eh, podremos ya debatir y profundizar en algunos temas pues a través de algunas preguntas que tenemos o que queráis lanzar vosotros. Entonces, la primera en intervenir es María Garzón, que es fundadora y directora de la Agencia de Comunicación IMADES, que está especializada en comunicación de crisis y personal con una clara vocación social. Durante más de siete años ostentó el cargo de directora de FIFGAR, donde se llevaron a cabo proyectos pro derechos humanos y jurisdicción universal, tanto en España como en Colombia, Argentina y México. Y además como productora de la película documental The Code, eh, ha participado en la conceptualización, el desarrollo, producción y postproducción de la misma. Así que te doy paso María. Muy bien, muchas gracias Úrsula por esta presentación y muchas gracias a Stop Ecoside por haberme stop ecocidio en castellano, haberme invitado a, a este Cineforum y sobre todo por haber proyectado The Code eh, dentro de vuestro ciclo. Bueno, como decías, es, bueno saludar también a los eh, ponentes que el resto de ponentes que iremos conociendo, como tú decías, con Rodrigo Lledó, a, a Miguel Ángel, a, a Irma y nada... Nosotros, o sea, el, mi papel aquí es doble, por un lado como productora de la, del documental, que algunos habréis visto ya y otros estaréis por ver. Y como decía eh, Úrsula, puede ser un tema muy denso, pero os aviso que realmente es, una, una, eh, es, es un documental que lo hace tan sencillo de entender que merece la pena, ¿no? Y el, y el ejemplo que vivo soy yo, que no soy jurista, y os voy a hablar de cuestiones muy técnicas, pero porque al final lo aprendes a través del audiovisual. Entonces, que no tire para atrás el hecho de que sea un documental que aparentemente pueda hacer muy, parecer técnico. ¿no? Eh, el documental nos costó mucho tiempo llevarlo a cabo, eh, no solo desde la conceptualización y sobre todo eh, la parte de rodaje, pero porque va acompañando un proyecto eh, a varios años, que es esta creación de un nuevo, lo llamamos código de los principios de jurisdicción universal, pero que no deja de ser un, no, unos nuevos principios para la jurisdicción universal. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la jurisdicción universal? ¿no? Es, para si alguien no lo sabe, bueno, es ese instrumento que nos permite eh, juzgar aquellos crímenes que se consideran eh, tan terribles como que pueden afectar a la humanidad, ¿no? Pues que puedan ser juzgados en cualquier país del mundo por cualquier eh, eh, tribunal, especialmente si, ha habido, si hay impunidad sobre los... Eh, de hecho, es uno de esos principios, ¿no? Eh, si no hay eh, justicia en el país donde se hayan ocurrido, bueno, que se pudieran juzgar. Esto lo hemos visto durante mucho tiempo por, y lo tenemos muy claro para una serie de crímenes, como puede ser el genocidio, los llamados crímenes de lesa humanidad, eh, crímenes de agresión, etc. Pero no lo teníamos tan claro, o no estaba conceptualizado para los crímenes económicos y financieros y también los crímenes que afectaban al medio ambiente, ¿no? Entonces eso es lo que digamos que en, desde la fundación, que como bien has dicho, tiene dos patas, derechos humanos, y luego la gran eh, pata que digamos la diferencia de otras fundaciones es la jurisdicción universal, pues veníamos viendo que, se, que faltaba esa conceptualización. Los, el, el documental cuenta muy bien como esos principios que rigen o que regían en un primer momento la jurisdicción universal, que son de 2001, que son los principios de Princeton, bueno. Eh, el, el mundo cambia y como tal los crímenes se van modificando y, y todos los que estáis un poco en este, en este mundo de la protección del medio ambiente sabéis el daño que genera no solo al medio ambiente sino a, eh, a nosotros como parte de esos, ese ecosistema, ecosistema ¿no? y, co, y todos los daños que pueden generar en cuanto a de, de desplazamientos forzados de, de pueblos. Originarios, de las grandes, por ejemplo, cuando se contaminan las grandes los, los ríos, que eso puede provocar una serie de daños en la salud, etcétera. Creo que en este mismo espacio también se habló de, del glisofato, etcétera. Esos son esos crímenes que, digamos, no están dentro, no estaban conceptualizados como crímenes de lesa humanidad y que eran necesarios. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace eh, como se crearon los principios de Preston y luego los del Cairo Arusha, que son unos que no se conocen mucho, porque ya sabemos nuestra visión eh, más eh, europeísta del mundo, como si no existiera nada de nosotros para abajo, pero en el Cairo Arusha, en, en África, sí se había apuntado ya en su momento la existencia de estos crímenes medioambientales. ¿no? Entonces, ¿qué hicimos y qué cuenta el documental? Ese proceso en el cual, a través de dos congresos, cinco grupos de trabajo en diferentes, en diferentes continentes, más de 100 juristas de todo el mundo, bueno, trabajaron en no solo la conceptualización esta nueva, sino también mejorar los principios que ya existen, ¿no? algo muy importante que aporta también estos principios es que la víctima sea el centro del, de, del proceso. ¿no? y bueno Ahí lo podréis ver, hemos conseguido hitos, ¿no? porque una vez tú lo conceptualizas, lo importante es que luego los países acojan esos principios y hay países que están muy proclives a incluir este tipo de jurisdicción universal, como puede ser Argentina, de hecho el, fin, el Congreso final se hizo en Argentina en 2015 y ahí había ya entonces muchas autoridades de aquel, de aquel gobierno interesadas en... En incluir esto en su jurisdicción universal. Luego es verdad que bueno, hubo cambio de gobierno y ahora estamos en otro escenario distinto que esperamos que se continúe por ahí, pero no solo ahí, en España pasaba lo mismo. En España se cercenó totalmente, desapareció prácticamente la jurisdicción universal en 2014 por... Eh, cuestiones económicas puras y duras, porque nos habíamos metido con los chinos y, este, y, y de hecho hubo una llamada del ministro de Economía chino a España diciendo, oye, dejad de, de perseguirnos por los crímenes en Tíbet y se reformó la jurisdicción universal. Bueno, pues ahora el gobierno anterior y este ha, ha recogido el testigo, el gobierno de coalición, de reformarla de nuevo. Y no conseguiremos seguramente llegar a antes del 2009, que fue la reforma que incluyó, que hizo, que introdujo el Partido Socialista en su momento, pero sí ya han anunciado que van a incluir algún tipo de crimen de medio ambiente, ¿no? porque es lo que, lo que yo decía, al final cada vez se ve más claro que estos crímenes contra los ecosistemas, eh, o contra eh, o por ejemplo todo el tema también de, de agroalimentario y, y cómo se, se utiliza por ejemplo el, dentro de la parte muy económica muy interesante la subida de, las, de, de los alimentos en las bolsas dependiendo de, de simplemente intereses económicos no puede producir grandes hambrunas como está produciendo ¿no? entonces eh, al final eh, el mundo cambia y los instrumentos tienen que ir evolucionando y si han sido tan buenos como han sido por hasta el momento para trabajar, para ir contra genocidas o contra o de torturadores, etcétera, deberían también funcionar con, para este tipo de crímenes. Esto es lo que cuenta The Code, eh, es un documental muy bonito además porque tiene un tratamiento muy, muy artístico por parte del, del director y luego también... Como dicen, Yo diría que cuenta toda la historia de la Jurisdicción Universal para que lo entienda, el, más, eh, el que menos sabe de esto, eh, además utiliza un caso que en ese momento se estaba por resolver, fue el caso Gisena Abre. Eh, nosotros fuimos a Dakar a grabar el, el juicio contra Gisena Abre porque una de las cosas que tienen los casos de Jurisdicción Universal es que son muy largos. Normalmente pues te pueden llegar a, a, a... Primero, es difícil tener la legislación, después eh, que, se, que se pueda llevar a cabo todo, luego lo, encontrar a, a la persona, no extraditarla o no, como veíamos en el caso de Chile, ¿no? que la, la pelea que hubo por la extradición de Pinochet, etc. Y luego, hasta que se resuelven, pues a lo mejor estamos hablando de 15 años. Pero es verdad que, como decían... Dicen en el documental muy bien, no solo las víctimas van recibiendo justicia, aunque sea de manera simbólica y de reconocimiento a lo largo de todo el proceso, sino que los procesos de jurisdicción universal hacen que vaya cayendo la impunidad, ya sea porque se están dando en sí mismos o porque producen efectos en los países donde, eh, donde estuvieron O sea, donde, donde ocurrieron los hechos Como ocurría, ocurría en Argentina ¿no? Por ejemplo Así que yo creo que es muy interesante eh, Porque toca las tres vertientes Y espectacular la aportación Por supuesto de nuestra querida Polly Higgins Que siempre estará en nuestro recuerdo Y que introduce muy claramente Como ella dice Que el, el, hay una frase que dice El planeta necesita un abogado Pues eso es lo que eso es lo que cuenta eh, The Code y así que, bueno, ahora podremos hablar de por qué la jurisdicción al final universal es necesaria a pesar de que haya otros instrumentos totalmente válidos y que se están luchando, por ejemplo, desde esto PECOCIDIO y desde FICAR para que se incluyan. Pues muchas gracias María por la aportación. Efectivamente, que yo igual no soy jurista, el... lo documental se entiende bastante bien y y creo que, que merece la pena y es verdad que el tema artístico sobre todo con la música, ¿no? esa importancia que le dan es, es curiosa, está muy bien pues doy paso a Rodrigo eh, Rodrigo Lledo que es abogado por la Universidad de Chile eh, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es jefe del área jurídica del programa de derechos humanos de Chile, es el actual director de la Fundación FIFGAR y también ha formado parte del panel internacional de expertos para la definición jurídica del ecocidio Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bien, eh, gracias por, por esa presentación. Bueno, como ustedes pueden notar por mi acento, como ya se dijo, pues yo soy chileno y comprenderán ustedes que para mí, siendo chileno, es realmente un honor y un privilegio poder trabajar en la fundación que lleva el nombre del juez que eh, puso tras las rejas, aunque fuera por un breve tiempo, al dictador de mi país, a Pinochet. Pues eh, la Fundación ha hecho varias cosas, hace varias cosas, como ha dicho, como ha dicho María, eh, y hoy día se ha volcado también en un trabajo que es complementario a lo que, a lo que ella ya ha explicado, que es la creación de un nuevo, de un nuevo delito, que es el, el ecocidio. Para ser justos hay que decir que el término ecocidio no es nuevo, el término ecocidio viene desde la guerra de Vietnam en adelante, eh, allí son las primeras personas, digamos, a propósito del, del, de, la, de rociar grandes extensiones de, de, de selva vietnamita con agente naranja. ¿no? Y entonces eh, uno, uno de, los, eh, de los creadores de este agente naranja... Eh, pues reacciona y dice, yo, yo no he creado, yo, yo soy químico, bioquímico, y no he creado esto eh, para, para que se ocupe de esta manera, ¿no? Eh, y bueno, eh, este señor Galston fue el que empezó a ocupar primero este, este término. Luego ha venido una conferencia también especial sobre, sobre esta situación, donde el, el primer ministro de Suecia, Olof Palme, también eh, llama o invita a que se cree una convención internacional para hacerse cargo de los crímenes medioambientales. Bueno, esto es recogido finalmente eh, por el protocolo adicional, primero los crímenes de guerra, eh, pero solamente para, para momentos de guerra. Y uno puede preguntarse entonces qué pasa con el tiempo de paz, porque parece que las grandes destrucciones del medioambiente hoy día no se cometen, como antiguamente, en contexto de conflictos armados, sino que se cometen más bien en... Eh, eh, en el normal curso de, de nuestra vida cotidiana, en tiempos de paz, ¿no? Nuestra forma de consumir, nuestra forma de, de, de, de crear bienes y servicios es una forma que en general está dañando el medio ambiente a unos niveles que no se tenía eh, conocimiento previamente. Entonces, bueno, eh, lo, lo que ha, hay actualmente en la Corte Penal Internacional son sí, solamente cuatro cuatro delitos, el genocidio, crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y entonces eh, hubo un documento en el año 2016, un policy paper o un documento de priorización de casos, donde la fiscal, en ese momento Fatua Venzuda, eh, ella eh, en ese documento invita a que los fiscales que dependen de ella consideren y le den prioridad aquellos casos donde se cometen atentados en contra del medio ambiente. Eso fue muy celebrado, sin embargo tiene una, um, un rendimiento limitado porque el estatuto dice lo que dice y efectivamente está esta norma de los crímenes de guerra, pero está limitado a tiempos de guerra y para tiempos de paz, pues encontramos también algunas disposiciones de los crímenes de lesa humanidad que están recogidas precisamente allí en, en el documental, eh, que permitirían, eh, que permitirían eh, incorporar daños al medio ambiente. Sin embargo, como este documento tiene un rendimiento limitado, y esto depende de la interpretación de, del juez del momento, pues entonces la Fundación Stop ecocidio comenzó a trabajar, y nosotros luego apoyamos este trabajo, eh, sobre crear una definición eh, de Ecosidio. Como digo, han habido varias definiciones, pero faltaba una definición operativa que pudiéramos entonces llevar a la Corte Penal Internacional para decirles, señores, modifiquen el estatuto para que se incorpore este crimen que nos hace falta. La propia Poli Higgins elaboró una, una definición, y como digo, han habido otras, Entonces, pero bueno, se decidió finalmente que fuera un panel de expertos, de dos expertos, eh, con equilibrio de género, por una parte, por otro lado, con, proveniente de los, de los distintos continentes, de los cinco continentes, tiene equilibrio étnico, digamos, o, o, o racial, si ustedes quieren, de, la, de América Latina, pues somos dos hispanohablantes, eh, somos dos, eh, y hay, digamos, eh, gente de, de distintas también disciplinas. Todos somos juristas, pero, pero algunos eran más bien dedicados al derecho penal o al derecho penal internacional, como en mi caso, y otras, otras personas estaban más bien dedicadas al, al derecho ambiental, ¿no? eh, expertos, digamos, en, en derecho ambiental. Y bueno, pues eh, nos hemos puesto a trabajar, hemos recibido esta... Esta, este encargo de elaborar una definición con la tremenda responsabilidad que esto significa, y eh, yo creo que el, el, el panel logró finalmente un equilibrio, un equilibrio que no es fácil de lograr, entre quienes por una parte eh, queríamos que la definición fuera lo más amplia posible, para que cubriera y fuera lo más protectora posible, para que cubriera todos los escenarios, pero por otra parte... Eh, otro grupo de juristas estaba totalmente eh, claro de que eh, eh, con su experiencia, digamos, en foros internacionales, en negociaciones, incluso alguno de ellos había participado en la conferencia de Roma del año 98, donde se crea el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues nos decían, esto los estados no lo van a aprobar. ¿sí? Por muy bueno que sea, los estados no lo van a aprobar. Entonces había que lograr un equilibrio entre una definición que pudiera proteger de verdad el medio ambiente y que diera cuenta del momento de inflexión en el que estamos, en la historia de la humanidad, de inflexión en nuestra relación con el medio ambiente, pero por otro lado una definición que fuera práctica, que fuera pragmática y que los estados pudieran eh, aprobar. De nada, nada sacamos con tener la mejor definición del mundo si es que los estados no la aprueban. Pero por otra parte, tampoco sacamos nada con tener una, una definición eh, demasiado reducida o restringida que los estados pudieran aprobar sin problema pero que finalmente no sirviera para proteger el medio ambiente entonces bueno se logra se logra este equilibrio yo he recordado digamos alguna a max weber no que max weber habla de la ética de las convicciones y la ética de las consecuencias y yo creo que el dilema beberiano pues lo hemos resuelto con un equilibrio con un balance otra cosa que creo que es tremendamente llamativa por a mí fue muy llamativa de este panel de expertos es que es que nadie intentó imponer su visión eh, eh, yo esto lo he llamado generosidad intelectual porque habían había comentarios varios comentarios escritos y, y verbales también donde decían miren yo creo esto firmemente pero estoy totalmente abierto a que ustedes me convenzan de lo contrario no es decir eh, intentando lograr eh, finalmente un consenso entre todos nosotros. Pensamos que en algún momento a lo mejor habría que votar y decidir entre una postura y otra, y no fue necesario. Y eso fue realmente muy bonito, eh, maravilloso, digamos porque no, no fue necesario, logramos un consenso y finalmente estuvimos todos de acuerdo en esta, en esta definición, siendo personas provenientes de, de culturas y de tradiciones jurídicas, incluso tan distintas, ¿no? por un lado está el mundo anglosajón, el mundo continental, pero también están las personas que provenían de, de Asia. ¿no? Entonces, eh, bueno, la definición, finalmente podemos hablar eh, quizá en la siguiente ronda, de la, de la definición y de qué, pas, qué pasos se, se tienen que seguir después de tener, de tener esta, esta definición. Y yo lo dejaría hasta aquí por ahora para, para no hacer esto más, más pesado más largo. Muchas gracias. Estupendo, pues muchas gracias, Rodrigo. Pues bueno, ya nos acercamos un poquito más a Argentina, concretamente con los siguientes ponentes. Eh, damos paso a Miguel Ángel Asturias, que es doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales por la Universidad de El Salvador y especialista en Derecho Ambiental y titular de la cátedra el Delito Ambiental por la Universidad de Belgrano. Actualmente se desempeña como funcionario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal y asimismo es director de la revista En Ciencias Penales y Sistemas Judiciales y de AITPAC, que es la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, y es autor, entre otros, del libro Crímenes, Delitos y Graves Agresiones Ambientales. Eh, adelante, Miguel. Bueno, gracias. Eh, muchas gracias a la Fundación Estópico Sidio por invitarme a participar y a Úrsula por la presentación. Es eh, para mí realmente un verdadero placer estar con ustedes, y compartir esta actividad. Eh, bueno, la idea de esta, de esta primera parte de, la, de mi exposición era hablar un poco de lo que pasa eh, con el ecocidio en Argentina. Creo importante empezar resaltando, más allá de que vamos a hablar del ecocidio en Argentina, eh, que los ecocidios responden eh, no solamente a la afectación del lugar donde se cometen, sino que según el alcance de su agresión ambiental pueden afectar a todos los habitantes de nuestro planeta. Creo que eso es importante destacarlo y creo que también es muy importante porque de ahí surge la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal, que hace un, un par de minutos nos habló María. Y creo que es muy importante también eh, resaltar eh, que para todos aquellos que han visto la película, eh, nos permite tener una visión general y, y explicarle a, a quien no es un especialista del derecho la importancia que tiene la jurisdicción universal y en este caso que se pueda aplicar a los daños ambientales que afectan gravemente a la humanidad. Creo que eso es importante, sí, empezar destacándolo. Bueno, Argentina enfrenta una lucha contra varios crímenes ambientales en la actualidad, incluso crímenes ambientales que se encuentran relacionados entre sí, y eh, que generalmente tienen que ver con extender eh, la frontera agropecuaria. Por ejemplo, ello ocurre a lo largo de todo el río Paraná, para citarles un ejemplo, en donde se produce la contaminación eh, de las aguas y se afectan los cauces de los ríos. De esa forma, eh, da avance a lo que es la contaminación ambiental propiamente dicha, y en este caso... Eh, tanto a los negocios que tienen que ver con la agroindustria, que antes hablaban hace un momento del glifosato y también los negocios de la industria extractivista y también ahora se está dando el caso de los negocios inmobiliarios es decir, se junta un tridente donde se está afectando gran parte de lo que nosotros denominamos el ambiente en sentido amplio que sin lugar a dudas, ¿qué nos produce esto? nos produce una migración ambiental de las distintas regiones donde se eh, producen estas graves agresiones al ambiente y sin lugar a dudas una violación a los derechos humanos. Incluso durante esta pandemia eh, hemos sufrido gran parte eh, de, de nuestro territorio, ha sufrido incendios forestales intencionales de gran magnitud que afectan gravemente a nuestro territorio y también afectan a los humedales, que es muy importante de ser protegidos. Bueno, eh, los incendios forestales eh, que se han replicado en los últimos tiempos en varias zonas de la Argentina, junto a la tala indiscriminada de los bosques y el desarrollo de la, de la agroindustria, son un verdadero flagelo ambiental, sin lugar a dudas, que ponen en riesgo justamente al ambiente, ¿a qué ambiente? Al ambiente sano que se encuentra contemplado como derecho constitucional en el artículo 41 de nuestra Constitución el cual lamentablemente hoy por hoy no encuentra una respuesta penal eh, acorde a la situación y que creo que es muy importante el avance de esta definición de ecocidio para que sea incorporada al Estatuto de, de Roma y de esa forma pueda ser incorporada a las distintas legislaciones nacionales y de esa forma tener una mayor protección. Bueno, a ver, eh, como muestra concreta de la destrucción, de, del ambiente, podemos citar la destrucción del bosque atlántico, los incendios y la tala indiscriminada de la selva misionera en los últimos 10 años, los incendios intencionales del sur de nuestro país y del delta del Paraná ocurrido en los últimos tiempos. Eh, a respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó hace muy poco tiempo en el fallo equística eh, la defensa del medio ambiente y constituir un comité de emergencia ambiental para de esa forma detener y controlar los incendios intencionales y irregulares que se estaban produciendo y otras actividades relacionadas en el Delta del Paraná. Eh, al respecto también se han iniciado muchas causas, tanto civiles como penales, que se encuentran en trámite. Ello también está en consonancia con lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, el 6 de febrero del año 2020, en el fallo comunidades indígenas, miembro de la asociación La Cajonat, que es nuestra tierra contra Argentina, sobre eh, el fondo de reparación de los daños ambientales que han producido a nuestra tierra, y, es, y ello también iría de la mano con la opinión consultiva 2317 sobre medio ambiente, derechos humanos y las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, su protección, las garantías de los derechos fundamentales como el derecho a la vida y la integridad de las personas, junto a las comunidades indígenas que son realmente muy afectadas por toda esta cuestión. Bueno, esta temática obviamente está claramente eh, relacionada con el ecocidio y con los crímenes ambientales internacionales, incluso contra la humanidad, como ha ocurrido recientemente dentro de nuestra región, pero que viene al caso como un ejemplo claro y concreto de un ecocidio eh, lo representan los incendios forestales internacionales de gran magnitud que ocurrieron en el Amazonas, que es realmente el pulmón verde más importante de nuestro planeta. Otros casos que también eh, vale la pena resaltar son los casos que tienen que ver con el tráfico de, ma de madera en nuestros bosques y los graves problemas de la contaminación ambiental, producto tanto sea de la agroindustria como de las empresas extractivistas que eh, eh, aniquilan y, y nos eh, limitan todos nuestros recursos naturales. También tenemos problemas con los basurales a cielo abierto, con la contaminación de las aguas, con la pesca ilegal en el mar argentino, que es otra clara muestra de cómo el crimen organizado lucra con la explotación ilegal de nuestra fauna marina. Eh, lo mismo ocurre con el aniquilamiento de las especies, de otras especies, con la flora y de todos los recursos naturales en general, o el tráfico ilegal de especies, eh, especialmente las especies silvestres, que dio lugar a la desaparición del jaguarete con, con la intención de traficar sus colmillos y sus pieles. Bueno, para ir cerrando esta parte de, de la exposición y dar lugar a los distintos miembros del panel, también quiero resaltar y señalar eh, que hay proyectos de instalar megas eh, factorías porcinas, lo cual también afecta gravemente al ambiente, y que la semana pasada quiero festejar y compartir con todos ustedes eh, la Argentina, específicamente una norma provincial, prohibió la instalación de jaulas de salmonela para el criadero de, de salmón en Tierra del Fuego. Eh, y también se están llevando adelante eh, audiencias públicas para intentar frenar la instalación de plataformas de extracción de petróleo en el mar argentino. Eh, bueno, eh, ya dando paso a, lo, a los siguientes expositores, no quiero dejar de resaltar, y creo que esto es importante y también lo podemos charlar eh, posteriormente: es que los responsables principales de la Comisión de los Crímenes Ambientales, es decir, de los ecocidios, son las empresas multinacionales y las bandas del crimen organizado, sin olvidar la responsabilidad de los Estados a través de sus representantes o funcionarios, tanto por acción como misión. De ahí la necesidad de contar con una protección penal ambiental eficiente en el ámbito nacional y de ahí son los proyectos que se están desarrollando, que después vamos a hablar seguramente, y la necesidad de justamente implementar una norma internacional que regule y juzgue los ecocidios para proteger el ecosistema tierno a todos los seres vivos que la habitan y las generaciones futuras. Bueno, creo que con esto eh, doy paso a Úrsula para que siga el próximo expositorio. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti, Miguel. cierto que justo ayer además creo que fue que leí la noticia que comentas de lo de los, los creaderos de salmón en tierra de fuego. Muy buena noticia. Pues por último, también desde Argentina, tenemos a Irma Perriot, con quien nos hace especial ilusión contar. Ella viene en representación del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir y nos va a hablar de qué significa el buen vivir y el concepto de terricidio que quieren incorporar como crimen universal y la caminata para apoyar esto que han realizado desde diferentes puntos del país eh, hasta Buenos Aires. Adelante Irma. Kompuché, mari Marimari Pulamien, soy Irma Caupan Perriot y formo parte del movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, eh, creado por la Huaychafe Moira Millán. Desde el 2015 estamos marchando, estamos vociferando y estamos reclamando un buen vivir como derecho. A lo largo de estos años que venimos trabajando y caminando con hermanas de las 36 naciones indígenas que habitan este territorio llamado Argentina, vamos haciendo diferentes propuestas eh, contra estos estados genocidas. Lo primero que hicimos fue entrar al Congreso de la Nación en el 2015 para hacer un pedido de un consejo de mujeres indígenas que, que realmente sean mujeres indígenas las que estén defendiendo los territorios y que no estemos representados por eh, funcionarios o por personas que no desconocen totalmente lo que sucede, las necesidades que hay en los territorios. Este pedido no fue tomado en cuenta, entonces hicimos una segunda marcha pidiendo eh, por el agua, porque en la mayoría de, de las comunidades se padece la, la falta de agua, ¿no? Cuando hablamos de terricidio, justamente lo que estamos planteando es esto, no se va, eh, hay un exterminio sistemático sobre los pueblos indígenas. Eh, aunque tenemos un presidente que hace muy pocos días dijo que, que todos venimos de, de Europa, que venimos de los barcos, eso pone también en evidencia, ¿no? El racismo estructural que atraviesa a este territorio y por el cual eh, es bastante difícil poder defender la vida, sobre todo de las diferentes comunidades como indígenas. Muy... Entonces hacemos marchas, parlamentos y Finalmente, en febrero de, del 2020, lo que se hizo fue un campamento para decir basta de terricidio y se sumaron voces de, de diferentes países y desde diferentes organizaciones para ver de qué modo podemos denunciar estos crímenes y de qué modo poder defendernos de, de estos estados y de estos gobiernos y, y de todo esto que intenta arrasar la vida y arrasarnos cada vez más. Finalmente, mis hermanas y entre todas organizamos una caminata que comenzó este 14 de marzo y terminó finalmente el 22 de mayo. Las hermanas recorrieron eh, casi 2.000 kilómetros desde diferentes lugares, desde el norte, desde el sur para poder proclamar y decir, bueno, basta de terricidio. Y en cada lugar que iban eh, visitando, se fueron haciendo asambleas y se fue tratando de, de escuchar también las diferentes propuestas y las diferentes necesidades que iban surgiendo. Y buscar entre todas una, eh, un modo y una posibilidad de luchar contra este terricidio. No, no solamente para los pueblos eh, indígenas, sino para todos eh, nosotros consideramos que el terricidio justamente es un exterminio sistemático de todas las formas de vida, y hablamos no solamente del de ecosistema perceptible o de lo tangible, y sino también hablamos del de ecosistema espiritual, que es como pueblos indígenas es lo que más nos, nos fortalece, es la parte intangible, es lo que las fuerzas que, que regulan esta naturaleza estos territorios que son los que nos permiten vivir, nos dan vida, es decir que para nosotros el, el terricidio es una sumatoria de genocidio, de ecocidio de epistemicidio, de feminicidio porque son los diferentes modos en que nos han ido eh, matando y nos siguen eh, destruyendo ¿no? eh, el genocidio en este territorio eh, eh, es muy evidente, es un exterminio sistemático ¿no? hacia nosotros, pero no solamente en los territorios, sino también a través del hambre, a través de la desnutrición, a través de la persecución, a través del de asesinato, de invisibilizarnos. Hay más de 36 naciones indígenas invisibilizadas y también el ecocidio, porque van eh, destruyendo de una manera contaminan eh, indiscriminadamente los territorios. ¿no? Cuando decimos que no hay aguas, justamente porque son zonas de sacrificio, los territorios entregados a la megaminería, al extractivismo, y, y no se tiene en cuenta la, la vida de los pueblos. El epistemicidio, porque justamente la, la colonización eh, ha ido eliminando las diferentes formas de, de poder entender esta la espiritualidad y el modo de, de vivir y de defender los territorios y de sentirnos parte de estos territorios ¿no? y ha ido eliminando justamente todos los conocimientos ancestrales y la espiritualidad ancestral cuando hablamos de feminicidio porque también es un, eh, un asesinato sistemático y ¿no? al entregar los territorios junto con las mujeres, con los niños, con todo lo que habita esos eh, territorios y dándole todo el poder a las empresas que van eh, invadiendo, que van violando eh, los territorios con total impunidad, ¿no? Entonces eh, para nosotros lo, los terricidas son los estados, son los gobiernos eh, con las políticas, con los acuerdos que, que contribuyen a que esto se vaya eh, agudizando cada vez más entonces las hermanas con las hermanas con dif diferentes organizaciones eh, dijimos basta de terricidio y el 22 de mayo las hermanas llegaron al congreso de la nación bajo una lluvia que, que fue también impactante y sanadora y fueron con una propuesta a pesar de este contexto ¿no? de, de pandemia, de muerte de eh, muerte Seguimos proponiendo vida. Seguieron, trajeron medicina ancestral y, y esta propuesta de decir basta de terricidas. Eh, y también buscar el modo ¿no? que los terricidas sean juzgados, sean condenados, que esto sea eh, considerado como un crimen de, de lesa humanidad, de lesa naturaleza. Eh, el emergente social en todo este contexto y cada vez más es la tierra. Nosotros consideramos que somos la, la vocera de todo este exterminio y de todo este terricidio que, que avanza de manera gigantesca. Eh, así que bueno, justamente desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir estamos cada vez más vociferando y, y clamando a, a todo el mundo para ver de qué manera podemos defender la vida y decir Basta de terricidio con, con todo el apoyo y con toda la fuerza que necesitamos que esto tenga. Pues muchas gracias, Irma, por tu intervención. Y para las preguntas que, que teníamos, eh, o sea que tenemos así por aquí para hacerte, eh, bueno por un lado nos gustaría saber un poco cómo, cómo fue la marcha, cómo terminó, si se ha conseguido algo concreto, si se dieron respuesta o recibieron y cómo fue también ¿no? el, el proceso para vosotros y si los logros digamos a raíz de, de, de esa marcha. Lo que venimos planteando con las hermanas desde el movimiento de mujeres indígenas es también eh, la, cre la creación de defensorías territoriales, que estas eh, defensoras territoriales sean hermanas de las comunidades, que estén preparadas y que tengan un eh, rol dentro de lo que sea la parte judicial, para que realmente puedan intervenir, tanto la policía como todo lo que los avasalla con total impunidad, este, puedan empezar a respetar, porque tenemos hermanas que no son hispanohablantes, que cada vez que, que entran las comunidades, las violan, las golpean, la, no reciben las denuncias. Entonces hay muchísima impunidad sobre los territorios. Lo que hicimos fue eh, plantear esta necesidad urgente de que haya eh, defensoras territoriales. Para esto ya se tuvieron dos este, reuniones con diferentes ministros y estamos esperando una tercera reunión para que quedaron en darnos una devolución de la propuesta que estamos haciendo nosotros, ¿no? Vamos con una propuesta, eh, pero todavía estamos ahí pendientes. Más allá de eso, creemos cada vez más necesario crear este rol porque, eh, como les digo, las hermanas quedan a expensas totalmente de, de, de la policía, de la gendarmería y, y un Estado que, que cada vez eh, se maneja con más impunidad, ¿no? Así que, bueno, la caminata continuó con eso y, y ha tenido mucha repercusión la caminata y se ha sumado muchas mujeres, hermanos, hermanas. Este, así que vamos a seguir luchando y vamos a seguir eh, cada vez más buscando la, la forma de poder este, luchar contra el terrorismo que por lo que has explicado, eh, entendemos que para vosotros el terricidio incluye otros cidios, como comentabas, lo de feminicidio, epistemicidio, ecocidio, pero concretamente, por la campaña que llevamos, nos preguntábamos qué similitudes encuentras entre terricidio y ecocidio, y si crees que podrían integrarse ambos en un solo crimen a nivel jurídico internacional, como pedís. Justamente ayer, eh, escuchando a los diferentes compañeros que hablaron, eh, sin duda, a mí me parece que, nos parece, que entre todos estamos tratando de defender la vida, ¿no? Y ustedes ya tienen todo un recorrido, tienen todo un modo, de, sobre todo desde un aspecto legal, que nosotras todavía no lo tenemos. Entonces, sí nos parece súper necesario y es importante poder ver el entramado y de qué manera podemos unirnos, para porque en realidad el enemigo es el mismo y lo que estamos eh, planteando eh, nos une, nos une totalmente. Y seguramente mis hermanas también tienen muchas más... Eh, eh, digamos, herramientas, ¿no? Como para poder también compartir desde lo ancestral, desde la otra fuerza que también es necesaria para poder este, luchar contra todo esto. Gracias, Irma, por todo lo que nos cuentas. Si puedes eh, apagar el micro mientras eh, te lo agradecemos. Bien. Eh, bueno, pues ahora damos un poco paso al debate. Y tengo alguna pregunta para cada uno de vosotros, entonces nos la voy a lanzar un poco también por orden de intervención. Y, pero de todas formas, si tenéis alguna pregunta que queréis lanzar entre vosotros o matizar alguna cosa, aportar lo que sea o responder la misma pregunta que lance a otro, no hay problema. Entonces, la primera idea para María... En el documental se trata el tema, pero no sé si todas las personas que no ven lo tienen claro. Que por eso quería preguntarte cómo ves el tema de la complementariedad de la Corte Penal Internacional y la Jurisdicción Universal, que no son exactamente lo mismo, dado que uno de los mitos eh, que existe es que, al existir la Corte Penal Internacional, no es necesaria la Jurisdicción Universal. Muy bien, pues sí, efectivamente, hay muchos mitos en torno a la Jurisdicción Universal como eso de que solo son unos jueces, que son los gendarmes del mundo, que, van, que solo se aplica en, en, básicamente en España y en cuatro países más, cuando está, de hecho en España es donde menos se está aplicando ahora, como hemos hablado antes. Eh, y otra es que, total, si ya existe la Corte Penal Internacional para qué queremos la jurisdicción universal, no? Y es una interpretación mm, torticera de lo que es la jurisdicción universal, hecha aposta, obviamente, para para, digamos, defenestrarla. Bueno, la Corte Penal Internacional tiene una serie de limitaciones que tienen que ver con eh, el tiempo, o sea, es decir, los crímenes que pueden juzgar y que, tengan, que sean posteriores a, a su fundación, tienen que ver con el espacio, aquellos lugares que, de, que se han sido cometidos o que, estén, eh, que sean juzgados países que han ratificado el Estatuto de Roma. Y todos sabemos que hay países de, mm, poderosos del mundo que no lo han hecho, como Estados Unidos. Y después eh, tenemos también un derecho a veto que existe en los llamados eh, países de, de, digamos, de ese consejo inicial que tienen ese eh, derecho a veto. ¿no? Entonces, obviamente, es una herramienta súper necesaria y cuesta muchísimo y el trabajo que estáis haciendo tanto la Fundación como Stop ecocidio para incluir ese, ese crimen de ecocidio en el estatuto es súper interesante, ingente y tal, pero no se puede dejar todo a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿quiere decir eso que la jurisdicción universal sea facilísima? No, ya hemos dicho que no, porque lo primero es que depende de la voluntad política de eh, primero legislarla y luego que se pueda aplicar. Pero es verdad que hay muchos crímenes que, si no, se quedan fuera de la jurisdicción de la Corte. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, en los principios de jurisdicción universal de Madrid-Buenos Aires fue precisamente ahondar en esa necesidad de, de trabajar, cooperar y de hacer una complementariedad. Así que yo creo que cualquier tipo de iniciativa es positiva, en cualquier tipo de jurisdicción es verdad que estamos hablando de crímenes, a mi juicio, internacionales, porque es muy difícil ponerle eh, eh, barreras a, a cuestiones que afectan al medio ambiente o temas que tienen que ver con lo que pasa en Nueva York, en la bolsa de Nueva York y que afecte a, a, a colades, por ejemplo, en Argentina. Eh, pero bueno, eh, eh, no, no podemos cerrarnos solo a, una, a un tipo de, de herramienta. No sé si alguno quiere aportar algo a esto o paso a siguiente pregunta. Sí, tal vez yo quisiera, quisiera señalar que estando totalmente de acuerdo con, con María y también lo insinúa un poco eh, Miguel, eh, la virtud o el camino elegido eh, de que el ecocidio esté en la Corte Penal Internacional es precisamente que para que esa definición, que ya se ha acordado entre todos los estados, de allí baje también. Eh, a las legislaciones internas para que puedan aplicarlo de acuerdo a su ordenamiento jurídico, a sus principios de jurisdicción, entre otros, el principio de jurisdicción universal. Son herramientas totalmente complementarias eh, y es, eh, yo creo que, indispensable, que tarde o temprano, digamos, todos los estados incorporen este crimen de ecocidio como crimen internacional y que sea justiciable ante la, los tribunales internos mediante la jurisdicción universal como también ante la corte penal eh, internacional. Hay un libro muy bueno de Baltasar que se llama No a la impunidad: Jurisdicción universal la última esperanza de las víctimas. Y es verdad, la jurisdicción universal es la última esperanza. No la corte penal internacional que tiene una serie, como ha dicho muy bien María, una serie de limitaciones, limitaciones temporales, limitaciones espaciales. Luego el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede puede retrasar eh, investigaciones, eh, también puede promover investigaciones, no. Pero generalmente con este derecho a veto que ha explicado María, pues lo que puede hacer, lo que hacen, son retrasar eh, investigaciones. Entonces, eh, bueno, eh, son herramientas totalmente complementarias, y, y esperamos que la definición sirva, como ha, ha, ha insinuado muy, muy a la pasada Miguel, pero muy correctamente, que, que una vez que esté en la Corte Penal Internacional, pues los estados la lleven a sus legislaciones internas. Sin perjuicio lo cual hay algunos estados que ya lo han hecho, ¿no? algunos estados que ya, ya tienen la una definición de cocidio, en su ordenamiento interno, es eso. Me gustaría eh, decir, bueno, que primero comparto plenamente lo que ha explicado María, también lo que está transmitiendo Rodrigo, y eh, sí es importante destacar que, como bien lo hace Rodrigo, existen ya algunos países que efectivamente ya han legislado sobre ecocidio y es importante la definición a la que han arribado el grupo de expertos entre los que se encuentra Rodrigo, porque hace mención a un delito de cocilio que tiene que ver con los delitos de peligro, cuestión fundamental para que pueda ser una norma de posible aplicación, porque si no nos encontraríamos en una norma, eh, digamos, eh, completa, eh, bien definida, pero que no tendría aplicación práctica, más allá de las dificultades que puede aparejar eso, pero creo que es importante que dentro de todo el proceso que siga, eh, se siga contemplando el delito de cocidio como una figura de delito de peligro. Es una cuestión fundamental. Y la otra cosa que no quiero olvidarme de, de comentar es que justamente cuando cada país, eh, si es que efectivamente se logra incorporar al Estatuto de Roma, cada país al implementarlo a su legislación interna, tiene la posibilidad de eh, modificar esa definición, eh, agregando o quitando alguna cuestión que tenga que ver con su normativa interna, porque vamos a la cuestión de que este principio de complementariedad que tiene el Estatuto de Roma habilita y permite que cada uno de los países que incorporen a su legislación interna, que tiene la obligación de hacerlo, lo puedan hacer de una forma diferente. Por ejemplo, así lo ha hecho... España y, y también Francia, con algún tipo puntual específico dentro de los delitos de lesa humanidad. Entonces creo que es muy importante también tener en cuenta eso. Pues muchas gracias a los tres. Eh, vale, paso con una... Tengo un par de preguntas como más orientadas para Rodrigo. No sé si las, casi las voy a hacer juntas, ¿no? Si queréis. Y luego las puedo bueno. repetir. Una es qué sucede si el responsable de un ecocidio que se perpetra, por ejemplo, en Argentina, vive y es de un país que no está en la Corte Penal Internacional, como por ejemplo Estados Unidos, que decíamos antes. Uh, o supongamos, en otra, la otra pregunta, que ya se ha introducido el crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma, en la Corte. ¿Cómo intervendría la Corte en caso de que se produjera un ecocidio en Argentina pero pese a denuncias particulares, no se hubiera conseguido sacar adelante el proceso judicial interno para detenerlo. Eh, bueno, la definición de cosidio eh, contempla, eh, digamos, para explicar un poco la... No sé si puedo compartir pantalla. Eh, en principio sí, Prueba en principio sí. Para que podamos eh, ver todos, digamos, el... ¿Se ve? Sí. Pues aquí está el, el, el texto. Que, que es finalmente la definición ya traducida al español después de, de, de mucho. No ha sido fácil la traducción al español porque eh, la definición fue redactada en inglés originalmente y es un sistema anglosajón que no dialoga exactamente igual con los sistemas de derecho continental. Pero bueno, el ecocidio se define, para efectos del estatuto, como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Entonces, por una parte, como bien explicaba eh, Miguel, eh, se trata de eh, un delito de peligro, es decir, no hace falta que ya se haya producido el ecocidio, basta con que se despliegue una conducta peligrosa para el medio ambiente. ¿Peligrosa de qué? De provocar daños, y aquí son tres... Eh, tres elementos eh, importantes, los daños tienen que ser graves y una, una de dos, o extensos, o graves y duraderos. O sea, graves o extensos, o graves y duraderos. ¿Y por qué voy a esto? Porque precisamente quería hacerme cargo de lo de extenso. ¿sí? ¿Qué significa extenso? Significa que abarca más de una zona, una zona geográfica acotada, o bien, la zona geográfica completa. ¿no? Por acá, la, la misma definición, en la parte 2, indica que se, extiende, se, se entiende por cada uno de estos términos. Y en principio, aquí, la señal la letra C, lo pueden ver, dice, se entenderá por extenso el daño que va allá de una zona geográfica limitada, rebase las fronteras estatales, o afecte la totalidad de un ecosistema o una especie, un gran número de seres humanos. Es decir, está contemplado el daño transfronterizo que generalmente se produce en, esto, en este tipo de, de, de, de casos. Pues bien, la, el, ¿qué pasa con el estatuto de la Corte Penal Internacional? La Corte Penal tiene competencia en aquellos territorios en los cuales los estados han ratificado, ¿sí? O bien hay nacionales eh, del estado que ha ratificado que perpetran delitos eh, en otros lugares. Pero entonces, Aquí, y, y va, dependerá cómo lo interpreten los jueces, pero en principio también debatimos esto, porque suele ocurrir, ¿qué pasa si yo el ecocidio que genero, por decir alguna cosa, en las costas, en las costas de Argentina, ya que estamos aquí con, como país anfitrión Argentina, pues eso se extiende, supongamos, hacia Brasil, se extiende hacia, hacia otros países, ¿no? Eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué pasa eh, si si sí, a lo mejor Argentina no ha ratificado el ecocidio, pero sí lo ha ratificado Brasil, ¿sí? pues aquí va, habrá un, un, un tema de, de competencia, ¿sí? eh, y se debatirá. Eh, y nosotros eh, en, entregamos por lo menos los elementos para que sí, eh, se pueda interpretar de que deben ser eh, conocidos por eh, la, Corte Penal, la Corte Penal Internacional. Hay una cosa que quisiera destacar muy brevemente sobre... Daños graves, extensos o duraderos. Yo antes hablé del, um, de los, del ecocidio, de los daños al medio ambiente como crímenes de guerra. En, tanto en el protocolo adicional primero como actualmente en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional referidos a crímenes de guerra, los elementos son copulativos. El daño tiene que ser grave, extenso y duradero. Pero aquí el consenso fue que si lo restringimos tanto y hacemos que estos tres requisitos se exijan juntos, hay muchos casos que quedan fuera. Y entonces también hay otra, había otra opción, de que fuera uno de los tres, con uno que ya se configuraba, ¿no? Pero también era demasiado amplio y los estados no lo iban a aprobar. Y por eso hemos decidido que finalmente sean dos de tres. Grave, siempre el daño al medio ambiente tiene que ser grave, pero puede ser o extenso o duradero. Y ahí uno puede imaginar eh, una serie de casos que son graves y extensos, o graves y duraderos, o también eh, los tres. Y la última pregunta, la segunda pregunta, si me la recuerdas, Úrsula, eh, por favor. Sí. Eh, que el, bueno, no sé si la segunda es: eh, supongamos que ya se ha introducido el crimen. Sí. ¿Cómo intervendría la Corte en caso de que se produjera un ecocidio, por ejemplo, en Argentina, pero que pese a denuncias particulares eh, no se hubiera conseguido sacar adelante el proceso judicial? Bueno, pues eso es el, el elemento de la complementariedad que hablábamos eh, hace recién, ¿no? Eh, y que se engarza muy bien con lo que con lo que ha dicho María, con lo que había dicho Miguel. La idea es que esta definición ya estandarizada, ojalá sea adoptada por los Estados. Esperamos que incluso en el debate, en el debate que podrá existir, eh, a lo mejor esta definición sufra algún cambio, ¿no? Pero una vez que se incorpora a la corte penal internacional, pues la idea es que vaya a los ordenamientos internos y allí entonces el primer llamado. A ejercer jurisdicción son los jueces nacionales, son los tribunales nacionales. Si eso no sucede, si eso no, no, no, no ocurre, no aplica, pues entonces queda abierta la puerta de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en virtud de este principio de complementariedad. Si el Estado no quiere o si el Estado no puede, eh, entonces recién interviene la Corte Penal Internacional. Un ejemplo que tenemos muy cercano, eh, cuando el Estado no quiere, por ejemplo, una ley de amnistía, una ley de punto final, una ley de obediencia de vida, como existieron en Argentina, eh, y en Chile también, eh, o un ejemplo cuando el Estado no puede, el genocidio en Ruanda, donde el poder judicial prácticamente quedó inexistente, porque muchas de las víctimas fueron también eh, jueces, no entonces no había un poder judicial como tal, y el Estado no podía eh, hacer justicia. Pues eso, eh, de momento, con mi parte. Bien. Vale, Gracias. A Dios, que tiene la mano levantada María. Y si pudieras dejar de compartir. Muy, yo es que tengo ahí mi cruzada personal con el tema de, de las limitaciones de la corte, obviamente, ¿no? Eh, como decíamos, por ejemplo, imaginemos el caso Chevron, ¿no? Que es un caso. Que ya está, que tiene una sentencia que luego obviamente no se está pagando. Eh, o sea, luego vienen las ejecuciones de las sentencias, ¿no? Y eh, que afecta a Estados Unidos, porque fue la empresa Chevron y las, los vertidos en, en Ecuador, y que tiene una sentencia más por jurisdicción eh, civil, ¿no? En Estados Unidos sí se hace jurisdicción universal, sí se puede activar ciertas, pero de tema civil. Este tipo de caso, entiendo que no podría ser llevado a cabo por la Corte Penal Internacional, porque como el agente perpetrador es estadounidense o es est Estados Unidos, queda automáticamente fuera. Mi duda es, y ahí es donde yo eh, ya no soy jurista y me gustaría saber, si existe la posibilidad de al menos abrir el examen preliminar de la Corte, porque sabemos... Una, un, cuando se presenta una, una de, demanda ante la Corte, una denuncia, hay un periodo de examen, de, de examen, o se abre el, el examen preliminar. No sé si una vez se ve que Estados Unidos está involucrado o Israel o alguno de, otro de los eh, que no hayan ratificado, se rechaza el plano o si se podría pensar en que los crimen, para este tipo de crímenes... Pudiera haber al menos un examen preliminar. ¿Por qué? Porque ya empiezan a, a generarse efectos, ¿no? Que es, por eso decíamos: la jurisdicción universal es larga, sí, pero genera efectos del, del minuto uno. Y la Corte Penal Internacional también puede generarlos, porque en este, precisamente, periodo de examen preliminar, conocemos el caso Colombia, que lleva on, 17 años en examen preliminar, ¿no? Y mientras, pues se les ha obligado a que ellos vayan ejecutando políticas nacionales para ejecutar esa complementariedad. Entonces, esa es mi duda. Pero yo creo que no, que directamente ven a, a, los, a los mandamases y dicen, no, podemos. Pues para no ser jurista, María, pones el dedo en la llaga inmediatamente, que dominas los temas, pero perfectamente. Eh, bueno, lo que hay que decir es que la Corte Penal Internacional, dentro de las líneas, limitaciones que tiene, algunas de estas ya las hemos mencionado, y otras las he posado, María, es que tiene grandes ausencias. Dentro de las ausencias está, por supuesto, Estados Unidos, está Rusia, está también China, ¿sí? y está Israel. Eh, ellos no son parte de la Corte Penal Internacional, aun cuando Estados Unidos ha tenido una actitud ambivalente, porque sí estuvo en las negociaciones en Roma en el año 98, eh, después no quiso firmarlo, luego lo firmó tardíamente, luego no lo ratificó y hasta el día de hoy no, no lo ha ratificado. Y ha tenido a veces una actitud hostil, y aquí voy a la segunda parte de tu pregunta, María, en el sentido de que, de que cuando se desarrolla esta actitud más bien hostil de Estados Unidos, bueno, en la administración Trump, obviamente, pero eh, tiene que ver cuando la Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre lo que ha ocurrido en Afganistán. Afganistán sí es parte de la Corte Penal Internacional. ¿Pero qué le ha molestado a Estados Unidos? De que en Afganistán habían marines. ¿Sí? Habían marines norteamericanos y que por tanto podrían eventualmente ser llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional. Las imágenes filtradas por el whistleblower más famoso, ¿no? Juliana Sánchez, sobre lo que ha ocurrido allí en Abu Ghraib, esas torturas, etcétera, que dieron la vuelta al mundo, pues eso podría ser, eh, podría ser justiciable. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, la respuesta es que sí. Si Estados Unidos o los soldados israelíes han cometido crímenes. Eh, internacionales de competencia de la Corte en territorio palestino. Podrían, eventualmente, ser justiciables ante la Corte Penal Internacional. De hecho, de hecho eh, la fiscal Fatou Bensouda abrió también una investigación por los sucesos que han ocurrido en territorio palestino ¿sí? eh, por soldados israelíes, lo que ha provocado también la protesta digamos, de, de Israel. Desgraciadamente, cuando hablamos de crímenes internacionales, pues la política internacional y los derechos humanos eh, se enfrentan y está sujeta a todos estos eh, a todos estos vericuetos. Pero, como tú bien dices, María, pues eh, es una limitación. No todos los estados son muy parte... De... Es muy benevolente, y dice actitudes hostiles. Vamos, que sancionaron, le pusieron sanciones y todo a Fatu Benzuda, O sea, hostiles no, vamos, que se la han levantado hace poco. Eh, solo por hacer un apunte. Eh, al final es imprescindible el trabajo de gente como Irma. Eh, es lo que hemos visto, ¿no? que los juristas eh, formulan, etcétera, pero los que real, las personas que realmente empujan las causas, que realmente empujan los cambios legislativos, son, son los act las activistas, son las víctimas, sobre todo. Eh, eso se ha visto en casos como las abuelas eh, de la Plaza de Mayo, se ha visto en España con las madres que buscan a sus hijos etcétera, ¿no? Entonces eh, yo creo que es que por eso decía que todo es complementario y todo es necesario y si no es por ellas no se mueve nada. No sé si Miguel o Irma queréis o pasamos a siguiente pregunta. No, lo único que quería agregar es con respecto a lo que dice María que es verdad que es muy importante el trabajo de Irma y creo que también es importante destacar que eh, Argentina ha firmado y suscrito en reciente eh, acuerdo de Escazú que ha entrado en vigencia y que justamente una de las de las pautas fundamentales que tiene es la protección de toda aquella persona que ejerza la defensa del medio ambiente. Creo que ha muerto en Sudamérica... Eh, más de 100 eh, eh, activistas ambientalistas, que está bueno destacarlo, y creo que justamente ahora existe un acuerdo eh, internacional, que es la norma internacional que tiende a proteger a todos aquellos que como IRMA eh, activan causas y, y protestas por eh, la protección del medio ambiente. Creo que eso es importante destacarlo también, y bueno, creo que al resto ya está todo explicado por Rodrigo y, y María. Ok, pues pasa otra pregunta. Esta es eh, más orientada a Miguel Ángel. Eh, ¿Podrías hablarnos de algún caso concreto en, en el que haya abierto, se haya abierto un juicio en Argentina por delitos medioambientales, económicos? ¿Cómo, cómo ha ido? Sí, bueno, eh, lamentablemente eh, habría que hablar un poco, no sé si tengo tiempo, para hablar de cómo es la legislación penal ambiental en Argentina. Eh, puedo hacer una mínima introducción y por eso te voy a explicar que lamentablemente se siguen muchas causas por cuestiones medioambientales, pero son muy pocas aquellas que arriban a, a sentencias eh, condenatorias. Eh, ha habido un caso que tiene que ver con la, con la contaminación, producto de la fumigación con agroquímicos en la provincia de Córdoba, que justamente ha arribado a, la, a una condena y lamentablemente ha tenido una condena muy breve en la cual ha sido resuelto por una suspensión de juicio a prueba y una multa para aquella persona que fumigó poblados en las regiones de Córdoba con agroquímicos que eran lindantes a su campo y que estaba prohibido realizarlo y, y ha tenido una sanción muy, muy, muy pequeña. Es decir, acá estamos hablando de cocidios, eh, delitos que... Justamente si se logran incorporar al estatuto de Roma van a tener una pena máxima de 30 años de prisión y bueno, eh, lamentablemente hoy por hoy en Argentina la legislación penal ambiental tiene sanciones eh, que son muy benevolentes si se quiere y eh, no tiene puntualmente una norma penal ambiental que sea acorde a los tiempos que corren, es decir, tenemos normas eh, muy antiguas y son muy pocas aquellas que se puedan aplicar, como por ejemplo la mayoría de las causas que tienen que ver con afectaciones al medio ambiente eh, son tramitadas bajo la ley 24.051 de residuos peligrosos y eh, son muy pocas aquellas causas que han a una condena. Por lo cual es difícil hablar de un caso que haya llegado a una sentencia condenatoria. Han habido otros casos como el de la mina eh, de veladero, que es una contaminación por la extracción de, de, de minería a cielo abierto y lamentablemente ha quedado sin una sentencia. Hubo otros casos como eh, los de contaminación de rechuelos, que han pasado muchos años de investigación y tampoco se ha arribado algún tipo de sentencia. Pero bueno, justamente eh, la normativa penal ambiental en Argentina está una parte eh, dentro del código penal y otra parte por normas complementarias como la que te mencionaba recién o como las normas que tienden a proteger el maltrato animal o la ley de fauna silvestre y no hay mayores eh, otras normas penales ambientales y por eso han avanzado varios proyectos han habido proyectos de código penal en el año 2006, 2013 y actualmente hay un proyecto de reforma integral del código penal que tiene que ver justamente con incorporar títulos penales ambientales al Código Penal. Dentro de los proyectos que te hablaba anteriormente, actualmente hay seis proyectos que están en trámite en el, en el Congreso de la Nación, cuatro que han ingresado por senadores, otros dos que han ingresado por diputados y justamente algunos promueven eh, la creación de un título dentro del Código Penal y otros una ley penal complementaria al Código Penal. Pero bueno, acá la discusión central es cuál de las dos es la vía correcta para legislar en materia penal ambiental, otra de las discusiones claras que tiene que ver otra vez con la cuestión de legislar delitos de, de peligro o delitos de resultado, y la responsabilidad penal de la persona jurídica que no es un tema menor en materia penal, y, y más que todo en materia penal ambiental, y la responsabilidad de los funcionarios, eh, también es importante y es un tema de los que está en discusión. Así que lamentablemente no podemos hablar de casos concretos que hayan arribado a, a, sentencia o, eh, a sentencias condenatorias. Genial, pues gracias por, por la información. Eh, bueno, tenemos otra pregunta por aquí que va un poco para vosotros también. ¿Qué ejemplos de crímenes ¿entrarían dentro de la jurisdicción universal y no están en la Corte Penal Internacional? Que si quieres Miguel, ya que tienes abierto, si quieres eh, dar tú. Eh, no, bueno, yo creo que la definición, la definición a la que han arribado es una definición bastante amplia, y, y creo que va también un poco en consonancia con la directiva europea, que es la norma penal ambiental internacional eh, que, que cabe la pena destacar, porque es una de las pocas que hay. Creo que es amplia la definición, creo que permite ingresar justamente, así como te decía antes, que la ley penal ambiental en Argentina es muy escueta a los fines de, de contemplar las figuras que pueden ser normalmente condenadas, creo que esta definición es amplia y creo que tendría que ver con quién sea el autor de la norma, que eso podría llegar a haber afectado, como antes explicaba Rodrigo eh, o María, la posibilidad de que sean efectivamente eh, juzgados por la Corte Penal Internacional, pero creo que la definición abarcaría todas las conductas y no se me ocurre ahora alguna que podría quedar afuera. Sí, yo iba a decir más o menos que ya se ha explicado ¿no? el tipo de limitación que tiene la Corte y, y que insisto, bueno, que es bastante ¿no? en el fondo, porque por ejemplo el tema temporal, pues habrá gente que no entienda, pues como nos pasa en el caso de España, que los crímenes franquistas no se pueden, eh, eh, son demasiado antiguos, ¿no? nos dicen, no, es que esto es demasiado antiguo y no puede entrar en la Corte, entonces... ¿Qué pasa? Un crimen de lesa humanidad, como pretendemos que sea el crimen de cocidio, es un crimen que no prescribe, que mantiene. Entonces tú a las víctimas no les puedes decir, es que era demasiado, es demasiado antiguo. Ya, lo siento, a ver, que hubiera pasado ahora, ¿no? Eso, eso es el tipo de, de limitaciones. Que, que la verdad es que parece que no, pero eso hace, revictimiza, hace mucho daño, eh, no lo entienden y entonces eh, está súper bien que se, que se incluya pro futuro toda esta definición, etcétera, y sobre todo muy interesante la posibilidad de que pueda de, de, transponerse hacia, hacia los estados, ¿no? que hayáis pensado en, ese, en, en, en que no se quede en ese, en ese estatuto. ¿no? Y y bueno, pues por lo demás, ya hemos dicho, los tipos de crímenes, por la definición que habéis hecho, serían efectivamente entrarían todos y solo tendríamos esa limitación, no? esas limitaciones que hemos dicho. Sí, eh, si me permite, Úrsula, eh, complementando lo que ha dicho María, y también quizá esto va a ser un poco decepcionante, pero, pero bueno, tenemos un, un arduo camino por delante. O sea, lo que tenemos recién ahora es la definición los estados tendrán que debatir, y los estados tendrán que proponer una conferencia de plenipotenciarios donde se discuta, pero para que se incorpore a la Corte Penal Internacional es necesario el acuerdo de dos tercios de los estados parte. ¿sí? No tengo ahora la calculadora mental, pero son 123 estados los que son parte de la Corte, y alguien había sacado las cuentas por ahí, eran como 82 estados ¿no? los que se necesita, O sea, necesitamos un amplio consenso. Una vez que sea aprobado, entonces sí se puede enmendar el estatuto, pero por disposición del propio estatuto, y aquí viene una limitación todavía mayor, se va a aplicar este nuevo crimen solamente a los estados que los ratifiquen. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con, con el crimen de agresión? como a lo mejor alguna gente sabe, el crimen de agresión se incorporó, pero se definió posteriormente y se le da efectividad después que el, el, el estatuto en sí mismo. El estatuto del año 98 y el crimen de agresión se define y se incorpora en el año 2010, recién. ¿sí? Eh, y eh, si son 123 estados parte no tengo el dato aquí, pero son una treintena de estados los que han, que, que han ratificado la agresión. Y solo a ellos se les aplica la agresión. O sea que hay otros tantos estados que son parte de la Corte Penal Internacional que no se les aplica la agresión. Esta es una limitación muy grande. De manera que si dos tercios aceptan que se enmiende el Estatuto, luego hay que ver qué estados lo ratifican, ¿sí? Y es muy previsible que los estados más contaminantes, y desde luego los que ya no están en el Estatuto, ¿no? Pero los que sí están, de los más contaminantes, van a ser reacios también a aplicarlo. De manera que tenemos... Eh, una labor, digamos, de, de, de, de advocacy, le dicen en inglés, pero de, de activismo, de, de, de, de hacer presión para que efectivamente los estados entiendan de que esto sí hay que aplicarlo. Pues quizá habrá que dar un periodo de transición, yo qué sé, pero, pero esto es urgente y lo necesitamos ya. Y no será posible si es que no están las víctimas, no están las personas bregando porque esto o luchando porque cada uno de sus estados ratifique esto, ¿no? Aquí en España, esto porque ha sido España, pues hemos hecho algunas cosas juntos, ¿no? Intentando intentando que el Estado español se involucre y que lidere este proceso, ya que es un Estado progresista supuestamente y que tiene este Ministerio de Transición Ecológica y debería ser uno de los abanderados. ¿no? Argentina también tiene un gobierno un gobierno proclive, sensible a estos temas que en principio también debería sumarse, pero, pero bueno, es una, un arduo camino que tenemos por delante, que no, no se ve fácil, no se ve sencillo, pero también podría ser rápido, porque todo depende de la voluntad política de los estados. En algún momento me preguntaron cuánto tiempo podría tardar, pues podría tardar como mínimo tres años, pero podría tardar también 30, 40, 50 años, podría no llegar a ver la luz nunca tampoco, dependerá, de lo que hagamos nosotros y de la presión que podamos ejercer hacia los estados. ¿no? Claro, lo que hablábamos ¿no? de la importancia de la, de la presión social que decíamos antes también en participación en movimientos como el que está Irma o muchos de los que estamos aquí para hacer esa conciencia y esa presión social para que el gobierno de turno ratifique y aplique después porque lo que decíamos una cosa es lo que se apruebe y otra como luego se aplican ¿no? las sentencias o demás. Eh, hacer una mención? Matizar, <risa> sí, perdón, ...que con la parte de los países que no, no ratifican o no forman parte de la Corte, por lo que decíamos que esas personas eh, eh, que estén acusadas ya no pueden salir de ese país a otro que esté eh, que sí que haya ratificado, porque en ese caso, como pasó con, eh, con otros casos, eh, acaban eh, enjuiciados ¿no? y, y probablemente en cárcel si se da el caso, o sea que... Tiene esa limitación que también sirve de prevención, entendemos, porque vale que en tu país no esté aplicado, pero en otros muchos sí. Y ahí hay que tener también ¿no? cierto cuidado, digamos. No, yo saliéndome un poco, quería hacer una mención muy en positivo con Argentina. O sea, bueno, antes hablaba Irma del el problemón que tienen de reconocer. Su propio, su, sus propios pueblos originarios y sus, y, y sus propias raíces, ¿no? y eso, bueno, eso yo lo viví desde el minuto uno que pisé Argentina y me lo explicaron y, y no acababa de, de entenderlo, ¿no? y es verdad que además cuando tú evitas de alguna manera hablar de ciertas cosas parece que ya no existen y es mucho más fácil luego pues cometer cualquier tipo de, de crimen o de irregularidad sobre, sobre personas que no existen. ¿no? Pero al margen de eso, eh, Argentina es ese lugar del mundo donde, por ejemplo, en jurisdicción universal se ha avanzado tanto que incluso se ha llegado más allá eh, de lo que estaba eh, pensado y donde ya estamos en, estaban entrando en, por ejemplo, perseguir a aquellos financiadores o temas económicos ligados a los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que Argentina es ese lugar donde creo que, como decía Rodrigo, hay muchas esperanzas de que se acojan todas estas iniciativas. De hecho hay casos muy interesantes sobre aquellos empresarios que de alguna vez se, de alguna manera se lucraron de lo de, de lo que otros cometieron como crimen de lesa humanidad, etcétera, que, y tienen muchísimos muchísimos casos que están trabajando en esa vertiente económica, ¿no? Y como decíamos antes, lo económico y lo medioambiental van enteramente ligados. Gracias, María. No sé si... Eh, bueno, tenemos que ir terminando ya. No sé si queréis aportar alguna cosa a cada uno. A Irma, ya que ella es miembro de este colectivo de Mujeres por el Buen Vivir, ¿qué entiende ella por el buen vivir, perteneciendo a los pueblos eh, originarios, y cómo es esta, esta cosmovisión, esta relación con la naturaleza, que entiendo que es una relación basada en la armonía y no en el daño o la destrucción como suelen ser las sociedades occidentales. Si nos puede explicar un poco eso o transmitirnos un poco de ese, de ese conocimiento del buen vivir. Desde que empezamos como movimiento eh, de mujeres indígenas a marchar en el 2015, justamente en lo que la propuesta que hacíamos, dando la espalda al monumento más grande que tenemos en Buenos Aires, al mayor genocida que fue Roca, dándole la espalda a eso, pero no olvidando, sino caminando hacia adelante, la propuesta era y es y sigue siendo cada vez más el buen vivir como un derecho para todos, que sería justamente recuperar la reciprocidad con la, con la naturaleza, esta naturaleza que están destruyendo y por eso estamos hablando de terricidio, ¿no? y también recuperar la, la reciprocidad entre los pueblos, ver de qué manera esa, esa armonía se puede recuperar, eh, eh, por eso eh, se hizo esta caminata también eh, las hermanas fueron en diferentes pueblos, diferentes lugares en, donde en cada lugar en cada espacio vociferando y transmitiendo esta necesidad de, de decir basta de terricidio porque para nosotros la, la vida está en el territorio en la medida que se enferma ese territorio también nosotros nos enfermamos y perdemos la salud eh, por eso estamos hablando de, de recuperar el buen vivir, que sería recuperar los territorios, recuperar la vida a mí me gustaría también hacerle una pregunta a Irma justamente que tiene que ver con eh, el Acuerdo de Escazú que como se menciona anteriormente es un primer instrumento de derechos humanos regional consensuado en materia ambiental con la finalidad que América Latina y el Caribe implementen plenamente y efectivamente eh, los derechos del acceso a la justicia y la protección de aquellas personas que realizan eh, acciones o manifestaciones para proteger el ambiente. Si ella cree que desde que entró en vigencia este acuerdo de Escazú, eh, ellos van a tener mayor protección, mayor visibilidad y mayor acceso a la justicia. Me gustaría que, que me conteste eso. Sí, por supuesto. Nosotros no, nos convendría que realmente este acuerdo se cumpliera. El tema es que, como en muchísimos lugares, ¿no? existen leyes, nosotros somos preexistentes, aparecemos en la Constitución, eh, se habla de bueno, una cantidad de cosas y de recursos que debiéramos tener, pero en el momento de, de llevarlos a cabo, de poder este, utilizarlos, no, son, no se cumplen. Ese es el problema. Eh, Claro que nos protegería y nos permitiría empezar a, a caminar de otro modo. Eh, pero lamentablemente hasta ahora es así. No tenemos lo legal que, que nos pueda realmente cubrir y, y proteger de todo este exterminio. Es lo que estamos caminando, buscando y por eso también estamos eh, acá planteándolo para ver de qué manera eh, podemos... tomar de ustedes también herramientas o, o que ustedes nos puedan... Este, orientar para poder este, mejorar esta búsqueda. ¿no? Lo que me parece, no sé qué opinan, qué opinan mis compañeros, pero me parece que por ahí estaría bueno que Rodrigo haga un comentario de si, o se lo puedo preguntar yo, si analizaron en algún momento la posibilidad de proponer dentro de las modificaciones la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica para la figura de cocidio. Ese es un tema me parece que es importante. Por ahí es demasiado largo para desarrollar o por ahí directamente a Rodrigo prefiere no hablar de eso. Eh, esa es una pregunta que a mí me queda latente, que me la, puede, la puedo charlar con él en privado, no hace falta ponerlo acá. Y la otra cuestión que me parece también importante destacar es lo del doble eventual que hablábamos antes. No sé qué opina Rodrigo al respecto. Sí, si, bueno, encantado. Acá? Encantado, sí. ¿Eh? Encantado y muy, muy brevemente. El, digamos, en este ejercicio, Miguel, de equilibrio entre lo que queremos proteger y lo que es factible, y lo que es posible, eh, en este equilibrio, pues se decidió sobre todo basarse, que la definición se basara en textos ya existentes, e incluso en técnicas legislativas ya existentes. De hecho, en la definición ocupa, como ya mostré, la técnica legislativa de los crímenes de lesa humanidad, donde está la definición, y luego vienen párrafos explicativos. Y también se fundamenta el que sea un delito de peligro, un delito sin resultado, en el crimen de genocidio, el crimen de genocidio basta la intención, cometer el acto con la intención genocida, pero no hace falta exterminar a todo, a toda la etnia, a todo el grupo que se quiere, que se quiere atacar, ¿no? que se quiere exterminar, no es necesario exterminarlos a todos eh, para que exista el genocidio, basta el acto con la intención, pues aquí entonces también es el acto con la, esta probabilidad sustancial de que realmente ocurra este desastre ecológico de proporciones, llamémoslo... Sí. Entonces, en relación con la persona jurídica, pues se dijo, esto requeriría quizá modificaciones a todo el estatuto, sí. esto es, eh, aquí en España se dice una enmienda a la totalidad, sí, sí, o sea, sí. un, cambio, un cambio demasiado profundo, que también habría que revisar respecto de otros crímenes, como bien eh, ha dicho María, ¿no? Eh, hoy día se está estudiando la responsabilidad de los empresarios, de gente que se lucró con la dictadura, ¿no? Y esto en algún momento se discutirá en la Corte Penal Internacional, pero era una, una innovación demasiado, eh, de, demasiado intensa eh, y, que, y quisimos ser muy prudentes. ¿sí? Por otro lado, también el otro argumento que, que se ha dado es que precisamente cuando hay responsabilidad, empresarial o de grupos o de estados, eh, lo que ocurre generalmente es que se dice que quien, quien daña paga pero la verdad es que no paga el que daña, sino que el, el, el empresario lo transmite a precios, y entonces al final lo pagamos todos. ¿no? Entonces el, la limpieza del o la reparación del, del, del ecosistema dañado o destruido, pues, al final la termina pagando todos, y, y, y los empresarios nunca pierden, digamos, en ese sentido. Entonces el, lo que es una revolución, al contrario es la responsabilidad individual, ¿Sí? individual, de que tú, por muy gerente que seas, tú puedes ir a la cárcel y te puedes ir a una, a una cárcel de la Haya 15, 20 años, por realizar un acto que probablemente puede provocar un desastre ecológico de proporciones. ¿Sí? Eh, y en, eh, otra cosa que creo que es digno de mencionar muy brevemente, es que, es mi opinión muy personal, es que va a ser difícil también perseguir un delito eh, de peligro por, en sí mismo, aunque se configure pero una vez, una vez que el desastre ecológico haya sucedido, va a ser muy difícil que él pueda decir, no, no, no, es que no era tan probable, porque ya ocurrió, ¿no? Eh, sí, hay hay una, una técnica legislativa que, que es propicia, digamos, para poder perseguir los actos que ya, que ya ocurrieron. Y en relación al, al dolo eventual, que no lo, no lo hemos mencionado, pues también había conciencia de que en la actualidad el estatuto eh, se basa o aplica solamente dolo directo y dolo de consecuencia necesaria. Es decir, es muy restringido. Eh, pero también, eh, digamos, estamos conscientes de que hay que ampliarlo porque no hay un villano que, que esté todos los días rotándose las manos diciendo voy a destruir el mundo, y esto no se hace con intención. Simplemente es un empresario, generalmente empresas, ¿no? Que, que quieren ahorrar dinero y toman menos medidas para, de prevención de las que necesitan para dañar el, el medio ambiente. De esos ejemplos hay, hay muchísimos, ¿no? Entonces, eh, eso es más cercano en nuestro ordenamiento jurídico al dolo eventual. Es decir, yo sé que esto puede ocurrir, y aunque puede ocurrir, aunque es muy probable de que ocurra, pues yo lo hago igual, total, con esto ya gano mi dinero, ya he cobrado, y si después se destruye todo el ecosistema, pues a mí poco me importa. ¿no? Eso va a ser ecocidio. Eso está dentro de la, de la, de la definición. Bueno, pues muchísimas. Excelente, clarísimo, y me parece que va a ser muy importante. Pues muchísimas gracias a todos por, por haber participado y por todas las aportaciones que habéis hecho, que yo creo que está muy interesante y esperamos coincidir más veces en el futuro. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Úrsula. Miguel. Bueno, la verdad que eh, agradezco este espacio a Stop Ecocidio y a cada uno de los compañeros que estuvieron participando. Creo que cada vez más es necesario poder escucharnos, encontrarnos y seguir buscando modos y, y seguir caminando cada vez más juntos, ¿no? Porque el objetivo y el enemigo lo tenemos re claro. Así que necesitamos recuperar esa fuerza ancestral y esos conocimientos para poder este, luchar contra este, estos estados que, que nos quieren eh, matar cada vez más, ¿no? Así que totalmente agradecida y, y seguimos este, caminando. Marichihua.